Fortnite ha empezado a introducir cosas dentro del juego 112 días después. Bien, es un poco tarde para algunos, pero mejor tarde que nunca. Menos mal, porque si no, ya me veía haciendo un top 10 mejores skins de Minecraft. Chicos, os recuerdo que tenemos un sorteo de 5 skins de Harley Quinn. Lo único que tenéis que hacer para participar es utilizar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite y comentar en este vídeo. Así que chavales, muchísima suerte a todos. Así que en este vídeo os voy a enseñar 10 armas que deberían volver para la temporada número 12 del juego de Fortnite Así que chicos, si estáis de acuerdo con nosotros, obligatoriamente estáis obligados, valga la redundancia, de dar me gusta a este vídeo Así que chicos, dejarme introduciros en el primero Número 10 Las colchonetas y es que pensar que estos ítems cuando fueron introducidos dentro del juego de Fortnite se volvieron en uno de los ítems más utilizados jamás dentro de la historia del juego ya sea por su utilidad o para trolear. Y es que por ejemplo si os habéis dedicado algún día a mirar vídeos de YouTube de gente haciendo trickshots dentro del juego os vais a estar dando cuenta realmente de que en casi todos los vídeos aparece este objeto Milagrosamente en cada uno de ellos ¿Por qué será? También era una gran ventaja para todos nosotros Ya que por ejemplo podíamos ponerlo en el suelo Saltar al aire y no tener daño de caída Por muy alta que fuera la altura Realmente se podían hacer cosas muy muy hardcore Con este objeto en concreto Así que si Epic Games quiere acertar Creo que deberían volver a meterlo para esta temporada Y es que no solo eso Sino que ese objeto también por ejemplo Se podía combinar con otros objetos del juego que también han sido eliminados si los combinábamos podíamos llegar a ver algo realmente espeluznante dentro del juego como por ejemplo, con el carrito de compra. ¿Quién no ha utilizado una rampa con el carrito de compra para deslizarse hacia abajo con ella y colocar justo al final una de las colchonetas elásticas? Por lo que realmente me gustaría más que volviera a ese objeto es por toda la utilidad que tiene ese objeto dentro del juego. Ya puede salvarte de situaciones como también puede hacer las partidas mucho más divertidas. Así que chicos, ese es el primer objeto que creo que debería volver al juego y para esta temporada número 12 probablemente nos lo traigan. Número 9, vamos con el cañón de una sola mano. Y es que efectivamente estamos hablando de la Desert Eagle. Para todos aquellos hispanohablantes que la traducción literal del arma del inglés al español es cañón de una mano. Quiero que sepáis que esta está también en el top. Y es que realmente se ha vuelto una arma tan espectacular que cuando marcábamos unos buenos headshots... Con esta arma, realmente sabíamos cómo eliminar a la gente del juego. Es que realmente creo que con dos disparos de este arma, ya los eliminábamos a todos. Y es que, por ejemplo, mirar este clip de Doctor Lupo, en el cual no tengo ninguna explicación para ello, pero quiero que lo veáis. Así que, si tienes dos Deserts Eagle en tu inventario, ten por seguro que muy probablemente tengas dominada la situación... Ya que fijaros, son armas realmente muy letales. Y es que realmente no exagero cuando os digo que este arma era una auténtica maravilla. Es espectacular y ojalá volviera al juego, pero pero también quiero contaros que este arma dentro del juego tuvo épocas mejores. Ya que Epic Games decidió boostearlo y además fue una auténtica locura. Ya que con este arma podíamos romper estructuras de un solo disparo para poder intercambiar con el enemigo las paredes al instante. Realmente en la época de la Desert Eagle se volvió demasiado satisfactorio llevar una Desert Eagle y eliminar a tus enemigos con este arma. Y como en el anterior que os he comentado de la cama elástica Si este objeto lo combinas con diferentes objetos que ayuden a moverte por el mapa Pueden salir de verdad clips muy muy chulos Dignos de un top de Mr. The Neox. Así que preparaos porque para el número 8 Venimos hacia vosotros con un Drift Board Efectivamente estamos hablando del primer ítem de movilidad Dentro de este top En primer lugar, muy sencillo Se podía hacer una auténtica locura de cosas Con este objeto de movilidad por el mapa Y es que aparte de ser uno de los más divertidos También era uno de los más ágiles por lo que podíamos huir de nuestros enemigos con facilidad y además podíamos hacer trucos en el aire espectaculares. Y es que realmente este objeto de movilidad opino que es sinceramente perfecto para todos los jugadores. Por ejemplo fijaros en el clip que os quiero enseñar a continuación. Vais a ver cómo a causa de un glitch se le buguea lo que es la driftboard y lo envía a tomar por culo a, con 4 millones de puntuación en el salto. Pensar vosotros que justo donde estaba era totalmente imposible volver a la zona del juego. Después de unos minutos curándose y moviéndose con el Drift board a toda velocidad, consiguió llegar de nuevo a la zona y no os lo perdáis porque ganó la partida. Por lo que queda demostrado que la movilidad en este juego es una cosa súper importante. Así que meter un ítem que ya estuvo dentro del juego es no arriesgar y además... A asegurar que a los jugadores les va a gustar el cambio Así que vamos con el siguiente Ítem que debería volver al juego Las granadas de humo Bien, vamos a empezar hablando parcialmente Ya que aquí se esconde un gran debate Entre los jugadores del juego de Fortnite La mitad de la gente adora las granadas de humo y la mitad de la gente las odia a muerte Pensar que estas granadas son potencialmente un objeto muy muy útil Sobre todo al principio de las partidas Cuando caes en algún lugar que no hay demasiado loot y justo en la casa de al lado o a unos metros ha caído alguien con una arma de larga distancia o con un francotirador. Entonces una granada de humo sería súper útil en esa situación y además podría salvarnos la vida en algunas otras. Hay momentos en los que realmente esta granada es súper útil y además tiene muchísimas utilidades. Por ejemplo, escuchar... En la temporada número 1 del capítulo 2 se está volviendo muy difícil la rotación del juego y estas granadas serían una buena cobertura en algunas situaciones de extremo peligro para los jugadores. Es un objeto súper útil, además podemos utilizarlo tanto para huir como para atacar a nuestros enemigos sin que nos vean llegar. ¿Qué os parecen a vosotros las granadas de humo? ¿Os gustaría que volviesen? Vamos con el siguiente objeto que realmente vale mucho la pena. Estamos hablando de las fogatas portátiles. A eso nos referimos con el objeto más importante en esta situación, ya que sabemos que en este juego de Fortnite actualmente existen las fogatas, pero son fogatas fijas. Han eliminado las fogatas portátiles, aquellas que tú podías llevar contigo en tu inventario y la podías colocar en un suelo cuando quisieras, donde quisieras. En primer lugar, este objeto ayudaba a curar a todo tu equipo por completo en solo un uso. También podíamos utilizarla para los jugadores que han sido caídos en combate y no teníamos el tiempo para poder revivirlos. Por lo que colocando una fogata, la vida del jugador caído aumentaba de forma que nos daba más tiempo para poder matar a los enemigos y después... Ir a revivir al aliado O por ejemplo para poder esconderte de la tormenta Y, no y que nadie sepa que estás ahí Las fogatas eran realmente Un objeto muy utilizado por toda la comunidad Y un objeto muy querido Que realmente no molestaba a nadie Vamos con el siguiente objeto Ahora vamos a hablar de las granadas de impulso Realmente eran una auténtica pasada Estas granadas las cuales te impulsaban hacia el más allá Un poco más y te impulsaban hacia otra dimensión del juego Ya que realmente el salto que podíamos lograr dar con estas granadas era una cosa espectacular con ellas estuvimos conviviendo mucho tiempo durante el capítulo 1 del juego y es que realmente usaras como utilizaras las granadas de impulso eran buenísimas en todos los aspectos es que realmente no entiendo por qué fueron eliminadas y es uno de los objetos que sí o sí deberían volver al juego. Y además ya sabéis la de miles de vídeos que han aparecido, además algunos de ellos sin querer creando trickshots impresionantes dentro del juego. Sobre todo al final de las partidas gracias a las granadas de impulso. Se podían hacer realmente cosas muy espectaculares con estas granadas en el anterior juego de Fortnite. Quiero que veáis un clip que os va a flipar. ¿Cómo pueden salir cosas tan espectaculares además sin querer? Porque ese clip no fue intencionado. Sí, lo que acabáis de ver eh, es cierto. En una milésima de segundo ha logrado tirar la granada de impulso justo delante de él. Y justo en el momento en que le ha impulsado hacia atrás, ha roto la pared, la ha reemplazado por otra. Y ha puesto una trampa además de también una rampa. Justo delante del enemigo. Realmente un clip espectacular. Skills impresionantes se esconden detrás de cada objeto que ha sido eliminado. Por lo que creo que ese sería un gran acierto para el juego y esta nueva temporada. Chicos, todavía tenemos muchos objetos interesantes que os queremos mostrar y revivir en este canal. Así que chicos, si este vídeo llega a 5000 likes, mañana tendréis el resto de objetos en el canal.